Hola, gente, yo soy un nuevo capítulo, pero esto es un nuevo vídeo. Traigo un vídeo de un tournet y hoy os traigo un vídeo un poquito especial en el que vamos a estar viendo un, eh, un mapa, ¿vale? Que es el que me he puesto a editar este, este último, estos últimos días. He tardado en hacer lo que he hecho, pues una media hora o así. Y bueno, sería este mapa, ¿vale? Eh, es un mapa el cual lo he hecho simplemente para un torneo que quiero hacer de uno contra uno, ¿vale? El torneo que quiero hacer de uno contra uno por el especial 300 suscriptores. Aún no hemos llegado a los 300 suscriptores, estamos 298 actualmente. Y bueno, pues quería hacer un especial. Ya que bueno, soy una persona que en YouTube no crezco mucho. Más que nada porque no me doy a conocer. No voy buscando a la gente para que me siga o hago spam de mi canal simplemente. Eh, bueno, me cuesta mucho subir. Llevo como 4 años en, en, en YouTube. Y, y aún tengo pues eso. Eh, 298 suscriptores y no he subido más de eso. Por, bueno, más que nada porque, porque no, no lo busco, ¿no? No, no me pongo a, a buscarlo. Pero bueno, eh, hay gente que se ha estado suscribiendo estos últimos meses y estamos a punto de llegar a los 300. Y por los 300 quería hacer, pues, un torneo especial, ¿no? Como un especial, el cual, pues, va a tratar de un premio que es una mítica, la cual. Os voy a enseñar ahora, vale. Y este sería eh, el mapa, vale. Vamos a seguirlo de aquí. En bueno, a lo mejor hago varias modificaciones y demás, pero bueno, por ahora es así. Vale, si ponemos aquí Mythical, vale. El que estoy viendo en mi Mythical, pues la que vamos a sortear seguramente sea esta Burning Honeycomb Snipers, vale este en el perk que estáis viendo aquí la cual el mythical pues queda muy bien con lo que viene siendo eh, el arma, vale? vamos a ver la in game y quiero hacer, en plan quiero probarlo en el mapa este que he creado aquí, va a ser la primera vez que lo pruebe, el mapa, la verdad bueno, aquí hay una zona que es donde tú spawneas vale? la cual pues, le puede salir? Eh, más o menos aquí experiencia 5000 y nos subimos bueno, lo básico no vale pues eso eh, empezaréis aquí vale en este en esta zona de aquí para para esperar y luego pues crearía lo que es eh, una zona eh, encima de esto eh, por si queréis espectear eh, la cosa es que no sé si hacerla verdaderamente porque eh, yo lo que quiero hacer es el torneo este, grabarlo y bueno, que lo veáis lo veáis en vídeos, vale, yo me pondré pues probablemente aquí vale me pongo aquí me acabo de marcar vale, me pongo aquí cogeré la la cámara aérea y pues nada pues grabaré será uno aquí y otro allí o no sé ya veré cómo lo, lo distribuyo y pues bueno pues iré aquí grabando pues que movimientos de cada uno es un poco random el mapa vale lo he hecho random simplemente para que pues no sé sea como más más entretenido aquí he puesto una subida la cual no es totalmente una subida porque me da a mí que a subir por aquí me voy a subir por aquí pues bueno pues necesita dar un poco de barkura además también son contenedores que puedes abrir vale te vais intentar meter aquí de alguna forma hay seguro que hay alguna forma de que te metas vale claro aquí por ejemplo vale ¿Qué lo que pasa que pff, estás en un pvp pues lo normal es que vayas a matar al otro ¿no? no que cojas y vengas aquí y te, y te escondan, ¿no? Además, hay cosas que se pueden destruir, ¿vale? Como esto, yo qué sé, si me cojo... Mmm, una mapa y me cojo... ¿Vale? algunas balas, estas cosas. Como podéis ver, se pueden destruir, al igual que esto. ¿Vale? Le he puesto simplemente por si me ha y uno y ninguno de los dos sale. Pues que puedes hacer así. Y le puedo hacer ¿Vale? O yo qué sé, o hay uno que está aquí arriba, ¿vale? Y tú sabes que está ahí. Está aquí el nota así, esperando a, a que tú pique, tú puedes hacerlo así. Le tiras eso y le disparas a él, ¿no? En plan... Hay muchos trucos, al igual que yo qué sé, de este árbol. He puesto un árbol de mierda porque no quería un árbol gordo en el cual tú te puedas poner aquí en mitad y te pongas a mirar a todos lado lados. Entonces, tienes un árbol así, el cual... Este árbol... Eh, fácil que, que te den Uf, a ver también es capaz de escalártelo si quieres y, y bueno pues pues no mucho más este sería el mapa voy a enseñaros el el arma vale voy a enseñaros el arma eh, vamos a darnos eh, la sniperskia la idea de la sniperskia pues la verdad es que es un arma que no uso mucho así que vamos a meternos en un túnel de Vamos a buscar enperskia. Esto es todo así, improvisado, de primera. A ver. Es eh, A lo mejor busco algún premio para el puesto segundo y tercero. Quiero que sea un torneo grande. En el que vengan muchas personas. Eh, así que nada. Pues, pues en principio será. Sea un torneo en el que, bueno, el premio principal será esa Disney Y ya los otros premios, pues ya veremos. Ya veremos cuáles son. A lo mejor ni pongo premio. Porque tampoco es plan de yo aquí ponerme a regalar todo mi inventario. Vale. 129, vale. Aquí estáis viendo la Disney Así es como se ve. Vale. Y si le ponéis, pues yo que sé, el 22, vale. Pues bueno, se ve, se ve así, ¿vale? Yo porque tengo la, la mira esa, pero hay gente que tiene... Que tiene otro. Me quita la ropa, ¿vale? que podéis ver mejor la skin. Y bueno, veis que es algo que, que está chulo, ¿no? Que alguien te vea así, con una energía con llamas, pues dices tú y yo. Está, está guay. Claro, en primera persona no se ve tanto el fuego para que cuando vayas a apuntar, pues no, no te moleste. O te, con la mira así. Y que tampoco te moleste mucho a la puntada. Y si quieres disparar ahí, pues yo qué sé. Que no se te ponga en medio, ¿no? Pues Me aquí. Y que no. En plan, que no te molesten las llamas. Y bueno, pues esto sería el Mythical que. Que se, os estaríais jugando. Ya, bueno, depende de vosotros si queréis participar o no. Va a ser PvP en sí. Eh primera tercera persona sin caída de bala eh, con de sangre voy a poner de sangre voy a poner que te pueda romper las piernas porque también es que si os pongo aquí la, lo más sencillo pues hombre a mí, si yo quisiera si yo jugara pues a mí me gustaría también que fuera todo en plan en easy voy yo por aquí y haciéndome un parkour por aquí con una mapa strike y me menos cargo no no sé ya también veré qué armas pondré a lo mejor pongo a jugar con un fusilado o, o cualquier cualquier cosa. ¿Vale? No sé, ya ya veremos cómo, cómo hago eso. Pero en principio eh, va a ser así, ¿vale? El, el torneo. Eh, ¿Qué le pasa? Que bueno, pues el torneo es a los 300 suscriptores. El, es el especial 300 suscriptores, el torneo este. Así que bueno, si cuando lleguemos ya, pues yo daré... Eh, plan, subiré un vídeo diciendo, mira, ya hemos llegado a los 300 suscriptores. Y pues nada, vamos a, vamos a hacer el, el torneo este. Así que nada, no mucho más. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un torneo ya sabéis, dale like y yo os lo traeré así. Bueno, antes de acabar este vídeo, eh, me gustaría que... Os metierais en mis artículos De la workshop Los cuales están siendo apoyados Y yo lo agradezco Y bueno, si vosotros los Los, los que me seguís en Youtube También me queréis apoyar Os podéis venir aquí A poner comunidad Le dejáis workshop metéis en workshop, vale Y aquí en la workshop Os ponéis en un turno metéis en un turno Y buscáis aquí Asterio8 Dios, deberían de de salir aquí. Aquí vale. Eh, es que son más bien en Curate, vale. Aquí en Curate, exacto, Tienes que meterlos en Curate. Y aquí sí buscar Asterios o Swords, Swords, swords. vale. Aquí aquí os van a salir, ¿vale? Estos dos, que es el Forest Squad, que aquí estáis viendo, que es el, está subido eh, por mí. Si os gusta, pues bueno, pues cogéis, miráis el modelo eh, y tal. Y bueno, me gustaría que, que lo apoyarais si verdaderamente os gusta, al igual que, que este otro, que también creo yo, que es el de Forest Ninja, ¿vale? Y aquí tenéis la espada que lleva en, en la espalda. Bueno, pues no sé, si lo podéis apoyar, pues eh, me ayudaríais bastante y me haría mucha ilusión que eh, se aceptara un artículo en la workshop mío. Y más si va a ser uno el cual... Yo creo que la gente va a usar porque es verde y a mucha gente le gusta el verde en un turno. Así que no mucho más. Espero que está el vídeo. Si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que una noche con el capítulo. Y adiós.